¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. En su mix, la versión de La Voz de Ultratumba y La Voz de la Galaxia. Eh, yo soy Francesco Ferrari, mucho gusto para toda la gente nueva que está suscribiendo al canal. Aquí estamos cada semana trayendo un par de videos para que ustedes puedan gustar de todos estos temas, en específico en compañía de mi estimado Néstor Velázquez. ¿Qué tal Néstor? Hola a todos, muy buen momento del día en el que estén viendo, escuchando, disfrutando de este podcast eh, que nosotros tenemos aquí desarrollando ya desde hace casi un año y estamos aquí creciendo y muestra de esto es que vamos a dejar un montón de saludos para Roberto Arias de Playa del Carmen, para Arturo Martínez, Miguel Portilla, Ulises Sosa, Denise Martínez, para... Rogelio, no me dejó su apellido, Rogelio, tampoco me dejó de qué ciudad era, y para Omar Santos hasta la ciudad de Monterrey, a todos ustedes que nos han dejado sus mensajes, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el, como el otro, en Facebook, en todas las redes sociales de La Voz del Pueblo MX, muchas gracias, y si quieren, también sus saludos, saludos, cumpleaños, obituarios, este, de otra cosa, invitaciones a quince años, pasteles, lo que sea, dejen sus comentarios y los vamos a pasar en la grabación más próxima de La Voz del Pueblo. Así que todas las voces son bienvenidas porque su voz es nuestra voz. Ahí está el saludo. Muchas gracias a todos ellos por comunicarse y estar como cada semana acompañándonos en estos capítulos especiales. El día de hoy traemos este tema por demás escabroso. ¿Esto por qué? Porque sí ha habido eh, pues temas ya de, de gente que ha lamentablemente perdido la vida por estos eventos naturales, por estas cuestiones, eh, digo naturales, entre comillas, gigantes, porque ahora aparece una tendencia de que en el mes de septiembre estén ocurriendo estos sucesos, como lo es el sismo, que ya ocurrió en el año 85, aquí en México por lo menos, ya tiene un registro más atrás, me parece que por los años 1800, eh, también un terremoto de bastante magnitud, menos documentado, menos víctimas, pero también ocurrió 2017 y hoy 2022, hace unos días eh, ocurrió este sismo proveniente de la zona de Michoacán, eh, principalmente con Lima, es una población que fue muy afectada por esta um, anormalidad dentro del tema de los temblores, incluso pues ya se está hablando mucho en redes sociales, la voz del pueblo ha dicho sus palabras y las traemos hasta ustedes en este resumen el día de hoy, de todo lo que podría ya considerarse incluso como teorías conspiratorias, mi estimado Néstor, y es que hay una palabra muy específica que surgió por ahí, entre varios comentarios, que se le llama egregor, el cual es eh, más que nada un tema alusivo a que un colectivo psicológico, o del psique, mejor dicho, de una población o un grupo de personas, puede llegar a manifestar una realidad, como en este caso fue el sismo, se habla también de visiones extraterrestres, de objetos voladores no identificados que estuvieron sobrevolando las zonas eh, costeras de aquel lado donde está la falla eh, que se une a esta precisamente eh, placa en la cual eh, se detectaron estos sismos recientes en la zona de Michoacán. Eh, recordemos que los temblores pueden surgir de cualquiera de esas partes de México en específico. Creo que ha sido muy raro algún otro epicentro, ha ocurrido, creo que incluso el año pasado ocurrió un epicentro muy anormal que fue por allá de la zona del norte, del noreste, creo que se detectó por ahí de, cerca de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, hay otros que han venido incluso de, me parece, de la zona de Veracruz, bueno, Veracruz es muy extenso, no tiene muchas fallas, pero tendrá ahí alguna actividad tectónica importante por el tema de algunos asentamientos en específico. Y bueno, ¿de qué va este programa, amigos? Pues vas, eh, vamos a mostrar a ustedes todos los videos, los resúmenes, las opiniones emitidas por la gente en redes sociales, Así como en, en las pláticas, ¿no? Las pláticas tradicionales que mantenemos con nuestros amigos y con nuestros contactos. Cada uno tiene un punto de vista. Nos pareció un excelente tema para traérselos el día de hoy. Yo, por lo pronto, sí me acuerdo del 85 Minestor, que es como el más reciente que nos tocó vivir. Bueno, nos han tocado vivir estos tres, no de cerca, en específico el de 2017 y este de 2022. Yo ya estoy en Querétaro. Es raro que se sienta fuerte un temblor en Querétaro, un sismo, dado que es una zona muy montañosa, muy llena de orografía, de cerros, de cosas eh, como la zona de Ceú, que es muy llena de, de material de piedra volcánica. Aquí en Querétaro también se da mucho. Y eh, por lo que veo, pues es muy difícil por la dureza del suelo y por la, lo escarpado que están las ondas se disipan de una manera muy distinta a las zonas planas como los en las ciudades. Eh, yo quisiera creer que los eventos siguen siendo netamente naturales, Hablando incluso de llamadas solares que afectaran al geomagnetismo de la Tierra. También vendría siendo un evento natural, incluso ya hay un análisis que puso por ahí Nacho Rojo de La Verdad Oculta, donde se ve la Tierra en el mismo lugar, ubicada por una variación poco notable en, en miles de vamos kilómetros. El día 19, es decir, ayer 19, 20, da igual, y observamos que está el Sol, está Venus y está Mercurio, ¿vale? Vemos que sale dos veces Venus, sí, y dos veces Mercurio, pero esto tiene que ser algún error de, de la máquina, ¿lo veis? Las posiciones, Mercurio repetido y Venus repetido. Ahora lo que vamos a hacer es a través de, de Skylife observar los patrones de posiciones y dónde está la Tierra el día 19, 18, 20. Fijaros, cuadra. Si el Sol hace una expulsión, una llamada solar, ¡pum!, dirección Mercurio y la Tierra, pues obviamente nos llega. ¿Cuándo? Día 19 y día 20. Así que lo vamos a dejar simplemente como información. Y seguro que alguno se lo estará preguntando, ¿dónde estaba la Tierra en el año 2017? Pues vamos para allá, ¿vete? ¿dónde estaba la Tierra en el año 1985? En la misma posición. Así que septiembre es una Creo fecha Pero que clave estaba por... precisamente a la misma, eh, digamos, distancia de rotación y des, de, de traslación del, del eje que mantiene alrededor del sol en relación con los otros planetas. Y bueno, lo que se habló, Néstor, tú por lo menos recuerdas cómo viviste el sismo del 85, ya estabas en esa, ¿no? Sí, en 1985 yo tenía que cuatro, o cinco años más o menos, y fue una cosa horrible porque era de... Ya párate a la primaria, mi mamá. Vámonos y te bañas y no sé qué, y rápido. Y mi abuelo estaba preparando su camioneta para irse y en ese momento la camioneta como que se le apagó y empezó a ver, ¿no? A ver, vamos a ver qué no Y le empezó a gritar a un tío, este, Rodrigo, deja de moverle ahí la camioneta, deja de estar jugando. ¿No? Y el otro por allá, este, barriendo la calle, ¿no? ¿Qué pasó, señor? no, deja de mover la camioneta, que estoy aquí viendo la batería, ¿crees? y la camioneta se ¡um! ¡um! con la que se iba el tianguis, y me acuerdo que mi mamá empezó a gritar, ¡mis hijos! ¡mis hijos! está temblando! y pues, agarró a mi hermana y a mí, sí, salió corriendo, con los dos chamacos y iba, recuerdo porque mi abuelita tenía unas macetas colgantes en forma de rana y empezaron a caer por todas partes, sí, sí me acuerdo una cosa que dices, ¡guau! ¿Qué, qué, qué, qué, ¿qué pasó, no? Y, y los cables en ahí pues empezaron a pegarse y ¡ah! se explotaba todo por todas partes. Y me, lo, me, me acuerdo así de, y si es una cosa aterradora, en 1985, después de eso eh, fue, fue, fue feo porque pasó el 85, un tío falleció, vino un familiar, vino un, un papá del tío y, y pues estaba muy consternado él y durante el 19 de septiembre pues fue el velorio del tío y el señor se fue a ver qué estaba pasando en la ciudad porque se decían que había desaparecido la ciudad mi, mi mamá dijo es que nos están llamando para el hospital Juárez, mi mamá se fue casi cinco días mi mamá no. es enfermera, ¿no? ajá, mi mamá era en ese, en ese entonces era asistente médica, o sea, nada más era de las que apuntaban y les tomaban el peso a la gente no okay. era, no era este, enfermera ni nada no, no tenía que pero la llamaron porque tenía que estar haciendo los reportes de las personas que fallecieron en el terremoto. Entonces eh, dice que llegó y que la mandaron a lo que hoy conocemos en la Ciudad de México como parte delta y que era horrible porque filas y filas de personas fallecidas y que ella nada más tenía que ponerles el nombre. Y que luego que nada más este cuando no tenían ya nombre ni identificaciones ni nada, pues los empezaban a separar. Para la fosa común, una cosa así de. Todavía se acuerda de eso y, y sí, sí, sí, llora y grita, ¿no? Cuando tiembla porque sí, fue una cosa horrible, es algo que realmente. Pues es algo que. de la tierra misma y pues. es como de esas cosas que tenemos que odiar y al mismo tiempo dar gracias que exista porque. pues nos habla de que el planeta por dentro sigue vivo. El planeta pues tiene su, sus flujos magma y todo eso, pues obviamente está conformado de muchas placas, ¿no? Y donde las placas empiezan a chocar una contra otra, pues rebota, ¿no? Y lástima, humanos, lo sentimos, ¿sí? Está feo, pero a final de cuentas es algo que le da vida al planeta. Por ejemplo, Marte no tiene esta actividad. No sé si haya habido, por ejemplo, este, recientemente noticias de sísmicos en Marte. Pero, pues, él nos habla de que es un mar, es un planeta frío, que no tiene, que está congelado, que sus, que no tiene volcanes que están explotando y cosas así. Entonces, quiere decir que, sus, que su núcleo y sus flujos internos a lo mejor son diferentes a los de la Tierra, lo suficientemente diferentes como para no propiciar la vida. Y en la Tierra, pues, la, el magma y todo esto da la posibilidad de que haya vida. La Tierra volcánica, después de que explota y todo eso, es de las más fértiles, o sea, da más vida que que a otra tierra, ¿no? Entonces, sí está feo, desde luego que sí, el hecho de haber vivido esa parte, lo, las anécdotas, ¿no? De que es que la gente moría y sacábamos a la gente y, y traté de ayudarle a una persona y ya nada más saqué su brazo, o sea, es una cosa que, que realmente es muy emotivo, es algo muy complejo de describir, pero a final de cuentas, pues sí, como lo dices tú, es, es algo natural que tiene que ocurrir, por ahí anda un grupo, no sé cómo llamarlos, de gente, que se lo atribuyen a la fuerza de atracción de las personas. Y que como colectivamente todos los mexicanos estamos pensando que va a temblar en septiembre y que septiembre se debe de cambiar de nombre de septiembre a septiembre. Todos <risa> los mexicanos hemos estado en este pensamiento colectivo tan poderoso que mentalmente atraemos a los sismos en septiembre. Sí. O sea, olvídate de la geografía, olvídate del flujo de las placas tectónicas, del choque. De nada sirve que haya una placa tectónica del Pacífico, una placa de Cocos, una placa de Norteamérica. Una, nada de eso funciona porque los mexicanos podemos con nuestra mente atraer a los sismos única y exclusivamente a estas zonas que van a formar esta parte. No, no le veo mucho sentido no le veo mucha este, lógica al asunto, ya anda la gente pensando eso y la verdad no me parece que sea como algo científico, ¿No? Esto de raya dentro de la pseudociencia, dentro de la parte que no se puede como explicar porque pues a alguien se le ocurrió, ¿No? Pero entra dentro del charlatanería, dentro de la charlatanería, tipo el secreto, ¿No? Con la ley de atracción y yo decreto que haya un sismo aquí en la península de Yucatán hasta donde yo tengo memoria, he investigado el último terremoto que se sintió fue creo que en 2007 aquí en la península de Yucatán y no se ha vuelto a sentir un sismo. Hay gente que dice que sintió el de 2017, yo la verdad no sentí nada, pero pues, no sé, o sea, es, es complicadísimo, ¿no? Aquí viene la parte de las conspiraciones, porque los mexicanos pensamos, nuestra mente es tan poderosa que hemos atraído los sismos en septiembre con una periodicidad inimaginable. Nada tiene que ver que hay más de 45 sismos de menor intensidad al año. Sí, revisen el Sistema Sismológico Nacional de la UNAM y podrán observar que es aterrador la cantidad de sismos de menos de 5 grados. O sea, no se sienten, son imperceptibles, pero la cantidad de sismos es una cosa ridícula. ¿No? Entonces, que haya un sismo un poco más grande, un sismo perceptible de 6 a 7 grados ¿no? y que ocurra con esta periodicidad, pues no tiene nada que ver, porque ahora la mente de los mexicanos lo puede lograr. ¿no? O sea, olvídense de las probabilidades, la estadística, todo eso, porque los mexicanos lo van a lograr. Entonces, está feo porque le quita todo el valor a la, a la parte de la naturaleza. ¿no? En fin, esa es una de las conspiraciones más locas que he escuchado de los sismos. ...que hemos este, visto esta semana, ¿no? No sé por ahí cómo se les... O sea, ¿en qué momento? Estoy muy contrariado, ¿no? Porque ¿en qué momento se les ocurre este tipo de cosas? Digo, si observamos a la gente que ocurrió... ...es cuando dices, ¡ay, white chickens! Lo que es ser tan pobre que solo tengan dinero. Tantita lógica para no pensar en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo dentro de este mágico... ...dentro de esta magia... ...dentro de este misticismo que tenemos en México... Ahora no solo somos una cultura que no le teme a la muerte, no somos una cultura que tiene la comida más variada del mundo, la cultura que gana la bandera más hermosa cada semana, no. Ahora somos tan poderosos que podemos mover las placas tectónicas única y exclusivamente en septiembre. Hay que tomarlo en cuenta. ¿no? Estas conspiraciones pues, nos vienen trayendo ahora estas ideas que están mucho más locas. Esta me, me llamó mucho la atención porque entra dentro del... Es, no, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo le diríamos? Pues vamos a romper el protocolo. Entra dentro de un duro y sonoro... No mames, en serio, no. no, no. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué, por qué de repente creen, es, creen que esto es válido? No, no es válido. Es una especie de pseudociencia, es una especie de cosa que es improbable y es no va a pasar, ¿no? Esa es de las conspiraciones más locas. Otra de las conspiraciones que estuve oyendo y que tengo conocimiento de que existe, bueno, no hay una de que exista, ¿no? Existe la conspiración. Es el proyecto ARP, H-A-A-R-P, que es esta especie de arma que canalizan los países poderosos hacia los países tercermundistas, México, Haití, Brasil, Chile, Argentina, todos estos países tercermundistas para negarnos el progreso, y que de repente sobre todo ahorita que estamos en una transformación de cuarta, en una cuarta transformación, pues no quieren que progresemos y que no quieren que estos nuevos métodos de medición del bienestar del pueblo se lleven a cabo, pues prendieron el ARP y por eso este día 19 de septiembre, específicamente ese día, encendieron el ARP. El ARP se dice que es un rayo que sube, al, a los satélites, y de los satélites lo, de, lo canalizan hacia las placas tectónicas para que dañe a los países tercermundistas. Como porque el rayo su, del bueno, Alfa, ¿no? De, ándale. Es lo que voy a <risa> decir, como en un videojuego, porque pues cuando has oído que tiembla en Alemania, no tiene nada que ver que la placa europea sea un mastodonte gigantesco y que ocupe más de medio planeta. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver porque el ARP, ellos pueden canalizar la energía de los sismos. O sea, va a haber un sismo. La absorben esta energía, la mandan al espacio y la redirigen hacia los países que no quieren que progresen, dentro de, dentro de ellos, México exclusivamente a México. Y tiene sentido porque recientemente el presidente López Obrador tuvo una reunión con el secretario de Joe Biden para lo de la reforma energética. Y como el presidente López Obrador no dejó que pasara la reforma energética que iba a afectar desde luego al pueblo pues obviamente tenían que ponerle un estate quieto y que otra forma que utilizar el ARP, ¿no? Entonces, lanzaron el ARP y por eso tembló el 19 de septiembre, única y exclusivamente ese día, son las conspiraciones. Esta conspiración viene amarrándose con otra cosa que son las luces que se han visto en el cielo. Las luces no tienen nada que ver que el roce de energía, nada, nada, nada. Es el ARP, el que está llegando desde el espacio y luego cae otra vez y en ese momento se generan luces en el cielo. No sé, es, es que estas conspiraciones tienen mucho este, de, de un imaginario colectivo, que, ¿por qué pasa? ¿no? Entonces se inventan este tipo de cosas como para que lo que es la explicación en sí de que las placas tectónicas se desplazan, se mueven y todo eso, quede relegado y ahora todo este pensamiento alterno y real es el que va a dominar, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, es mucho más digerible, es mucho más entretenido estar pensando que de repente, pues estas potencias mundiales, porque aparte tienes a quién echarle la culpa, ¿no? ¿Quién fue Alemania, Japón? Ellos fueron los que decidieron aventarnos el arp para que ahorita que está la cuarta transformación no siga cuarteando, no siga cuatritransformando a México, perdón. ¿no? Entonces por eso Activaron el arco. Entonces, estas conspiraciones pierden lógica, ¿no? O sea, se caen solitas. Es como cuando hablamos aquí de la tierra plana. No tienen un sustento lógico, no tienen un sustento matemático como podría ser. Hay 40 sismos a lo largo del año. Todo el año hay 40 sismos. Ahora, la probabilidad de que estos sismos caigan el 19 de septiembre, pues es de un día... Cada 365 días del año, multiplicado por 40, y eso nos va a dar una probabilidad cero siete casi un uno O sea, es muy alta de que después de 40 sismos, pues uno caiga en el 19 de septiembre. Pero nadie quiere pensar porque las matemáticas son muy difíciles, solo los locos piensan en eso y ese tipo de cosas. O sea, puede caer el 19 de septiembre o puede caer el tres de enero. ¿Por qué? Porque son 40 al año, más de 40 se ven. Entren a la página del Sistema Sismológico Nacional y ahí podrán ver que incluso en estos momentos está ocurriendo un sismo de 3 grados centígrados. Hace un programa hablábamos de otro de las mascotas y en pleno programa, sismo detectado de Sky Alert. ¿Por qué? Porque está detectando sismos en las zonas. ¿no? Y era un sismo de imperceptible, 3, 4 grados. Eso es importantísimo que tengamos en mente. Ahora, las conspiraciones sí nutren esta parte de esto, pero hay algo que sí nos llamó mucho la atención, por eso hicimos el mix. Primero, la voz de la ultratumba, la voz de lo paranormal, con estas conspiraciones raras, el harp, el pensamiento colectivo. Hay otra cosa rara que le dicen, ¿cómo? Egregor. Egregor, egregor, ¿no? Egregor. Uh -huh. Egregor. Y aquí lo tengo porque me costó mucho trabajo terminar el... El texto en griego, Gregory, significa vigilante, es un concepto pseudocientífico que hace referencia a la posibilidad de la manifestación de un efecto causado por el pensamiento colectivo. Les digo que es complicado seguir con estos textos. La posibilidad de que a través de la conjunción de voluntades se forme una entidad psíquica capaz de influir en la realidad de forma similar a lo expuesto por Carl Gustav Jung, sobre el inconsciente colectivo. Los críticos lo han denominado pseudociencia debido a su aspecto mítico. Entonces, esta es la más loca de todas las conspiraciones que he escuchado, que he visto, y que pues lamentablemente he vivido, ¿no? Porque viene, lo repito, viene desde esta cosa de la ley de atracción. Tú decreta y se te dará. El universo conspira a tu favor. Todo, el universo ni, ni va ni viene el universo, o sea, no somos, lo hemos dicho aquí en la voz de la galaxia, somos tan, nada en el universo, el universo no es bueno, el universo no es malo, simplemente el universo es el universo, para, para ponerlo en palabras entendibles, el universo es este, indiferente, no le vamos a una acción humana o un egregor, un pensamiento colectivo, no va a interferir en el universo como tampoco interfieren las formas imaginarias de, las, de los grupos de estrellas, que si Capricornio, que si Acuario, interfieren en la vida de nosotros las personas. o sea no, no, no pasa así. no Por eso la voz de la galaxia siempre es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estamos viendo? A ver, ahora, no me vas a decir, no sabemos qué es, bueno, ¿qué, no sabemos qué no es, bueno, qué es. O al revés, no sabemos qué no es, bueno, qué es. Y por eso primero empezamos con el mix de la voz de lo paranormal, la voz de las conspiraciones raras, porque el, esta cosa del pensamiento colectivo y el harp son las dos teorías más fuertes que nos están dando como una explicación por qué está temblando tan periódicamente, única y exclusivamente en septiembre. Aquí viene otra, ¿no? En el imaginario. El, el día 19. ¿no? El pues, día 19 pues, pues, de septiembre. Toda esta generación, todos los que estamos en este rango ahorita, tenemos conciencia, cobramos conciencia entre 1975 a 1900, al 2015, por ejemplo, pues tenemos conciencia que fue el 19 de septiembre de 1985 el terremoto más devastador que desapareció la Ciudad de México, que la dejó incomunicada, Todos lo sabemos. Y como ahorita yo tengo una anécdota, tú también tienes una anécdota del 85, gran parte de la población va a tener anécdotas del 85, incluso gentes de otros estados que conocían a personas de aquí de la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México trataban de comunicarse por teléfono y dicen que fue horrible saber que la Ciudad de México se especulaba que había desaparecido. Entonces, toda, todas las personas que estamos en esta conciencia en este periodo de tiempo, pues vamos a asociar esa fecha como que es algo como que está mal, ¿no? ¿Pero qué tal si yo les digo, pues uh, también hubo otro terremoto, hubo otro sismo en Mexicali, pero ese pues, yo creo que después del 6 de enero devastó Mexicali y nadie dijo nada. Y Mexicali estaba ya abandonada hasta que ya medio reaccionó Vicente Fox. Pero no, no recuerdo, ni siquiera recuerdo bien la fecha, recuerdo el presidente que estaba, pero dejaron a Mexicali solo. Y ese también tiene más sentido porque pues está ahí pegadito a la falla de San Andrés, ¿no? Y ahora lo quieren explicar quieren echarle la culpa a algo que es todavía más intangible que la naturaleza en sí, ¿no? Descartemos el pensamiento colectivo por obvias razones, no ocurre, no ocurre porque si no les diríamos todos vamos a pensar en que, en que todos somos millonarios, todos somos de mucho dinero y todos estamos muy progresistas y otra cosa hubiera pasado. Y véanos, no es cierto. O sea, no ocurre, no pasa. Se siente feo, está horrible, pero no ocurre eso del pensamiento ni el egregor, nada de eso. Es una pseudociencia, es falso. La otra, el, el proyecto ARP, ese sí, No hay algo que diga existe, puede ser, puede existir, no sé. O sea, la verdad no tengo como el conocimiento. Sin embargo, desde 1988, en la revista Duda se planteaba el proyecto ARP. O sea, por, es, una, es una arma que querían como utilizarla para que cuando hubiera guerra lo que iban a hacer era mandar el terremoto y el terremoto iba a acabar con esa ciudad, ¿no? No tiene sentido porque pues, cuánto mide una placa tectónica hacia abajo y cuánta energía se necesitaría para desplazar una, una placa tectónica. Entonces, tampoco tiene mucho sentido el proyecto ARP. Ahora, hubo unas luces que aquí viene la parte de la voz de la siguiente parte. ¿Qué eran esas luces? ¿Qué eran esos este destellos en el cielo? Ahí es donde viene la parte interesante, porque no no ha habido una explicación sustentable de lo que sea, ¿No? O sea, hay quien dice que conforme la placa tectónica se va desplazando en el cielo, el gas de abajo del, del, de la tierra se va el gas se libera y que pues a final de cuentas es gas, no lo vemos, y ya en el cielo con el oxígeno y todo eso se, se ioniza, se electrifica, y son los destellos que vemos. Esa es una de las teorías que más me gusta. No sé aquí, ¿qué otra has escuchado tú de estas luces? Yo he escuchado en específico el tema del magnetismo, que realmente de donde se desprenden estos haces eh, de luz, se han visto incluso en la noche, ¿no? Cuando ha caído en la noche el sismo, sí es más, es más notable que, que siendo en la, en la luz del día, precisamente por el tema de la visibilidad de, de este tipo de, de rayos. Yo creo que es, sí me apego al magnetismo, no tanto al gas, porque el gas es como tiene otro tipo de comportamiento según mi experiencia ¿no? pero sí siento que es muy similar a una iluminación causada por un rayo todos sabemos cómo se forman los rayos, es la excitación de los electrones al momento que el aire las corrientes de aire, el frío una serie de factores en las nubes se presentan incluso estática se empiezan a generar o lo que se le llama eh, relámpagos, rayos, en, en los cuales no todos son sonoros, no todos caen a, a tierra, unos incluso se han registrado, se han hecho algunos registros que se van hacia la atmósfera, o, o que se generan en las nubes y, y no aterrizan, no hacen tierra, sino que se van hacia la ionosfera, se van a la atmósfera, en los cuales... Yo sí, yo sí sentiría que dentro de esas zonas donde se ven los destellos hay algún tipo de mineral que es afectado por el magnetismo de las ondas de choque que llegan de los sismos de manera tan, digamos, tan expedita, tan rápida, que los excita de una manera tal que generan esa... Esa carga directamente magnética a la atmósfera que esté ahí, y llámese partículas de polvo, eh, eh, algún tipo de vapores, etcétera. Pero es, es muy similar ¿no? al, al tema de los, de los gases que tú manejas ahí, porque se hablaba del cielo rojo, muy asociado al, a los temblores también, que es una alta concentración de algunos eh, temas. Minerales también, en los cuales se ve eh, estos destellos con la iluminación de los rayos del sol. Hay otro que también me llamó la atención, Néstor. Y digo, también son a veces ganas de creer, ¿no? Porque la gente le busca, ya sabes. ¿Te acuerdas de cuando fuimos eh, campeones olímpicos de oro en el fútbol? Que es uno de los deportes más, eh, más seguidos, por lo menos aquí en México. Eh, esto fue en 2012, Londres. Esto, eso, además de ser magnífico para los mexicanos, lo acompañan de esta teoría del Egregor, que fue como que el primero que se detectó, que le llaman el efecto Fouad. <ríe> El fuá significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Fuá! Y saco el carácter. esto fuá fue un señor de Nayarit pues ya alcoholizado y entre toda esa, eh, pues no sé si llamarle picardía mexicana, sacó unas frases, una frase en específico que le llamaron el fuá. De hecho está hasta documentada por ahí en varias webs en donde se dice por qué llegó a esa determinación el señor y toda la cuestión. Un poco el tema como chicharito, ¿no? Que sea, pensemos, imaginemos cosas chingonas. El FUA, el mensaje en general era ese, ¿no? De, de decir, no, ya no puedo, ya no puedo. Y que sacaras de esa fuerza interior precisamente el FUA, ese extra, ese algo que te hace seguir y continuar. Eh, bueno, no casualmente, sino esto ocurre en el año 2011. Y de hecho está documentado en grabaciones de los partidos de la selección por lo menos en el tema olímpico, que en vez de gritar, el, el, el hacer el grito de, ¡eh, puto!, la gente lo empezó a cambiar por el ¡eh, fuá! <risa> Entonces se supone, que ahora están determinando que este grito, eh, realmente por lo que se podía percibir, lo que significaba para los mexicanos, que fue tan mediático, eh, fue lo que realmente también le ayudó a la selección a ser campeona del mundo en, en el tema olímpico. Hasta allá ya llegó este, este tema, Néstor, ¿cómo ves? ¿Ya la habéis pues, visto? No, no <risa> 2011, 2012, o sea... Y, y los gritos sí están documentados. De hecho, yo me acuerdo haberlo escuchado y me dio bastante risa, ¿no? Que lo empezaron a sacar en los partidos. Sí, sí, sí porque el señor es este, este, de las primeras este, virales de México. Entonces, este no puedo. Entonces, como ya no puedes sacar ¡fua! que es como una fuerza superior, que te... Sí tiene sentido. O sea, sí, pero vamos, en 1998 se cantaba El Cielito Lindo esperando pasar de... ¿Quién era? Y era una selección que pudo haber sido campeona mundial, fue la selección. ¿En Bulgaria? Eh, sí, así ah, era Bulgaria, ¿no? En el 98 y cuatro, era... ¿no? ¿no? En Estados no, no. Unidos, noventa y cuatro. cuatro. Francia, 98 Estados Unidos, Francia... 94. No, Francia, noventa ocho. Uh -huh. No, sí cierto, Estados Unidos, noventa cuatro, que fue cuando Claudio Suárez, Hugo Sánchez, un uh, Cuauhtémoc Optem. en la banca, jovencísimo, este Ricardo Tarnesillo. García este este Ramón Ramírez, una selección Campos. que realmente le, Jorge Campos, que realmente tenía una presencia, una especie como de. El mismo Risco Stoikov de, Bulga, de Bulgaria decía: Híjole, vamos contra México, o sea, nosotros pues, estamos nosotros, ¿no? Y ellos tienen a Hugo Sánchez, sí tenemos un. Sí nos da como ese de que tienen a Hugo Sánchez, y aparte. Aunque están en Estados Unidos, todos hablan español, sí nos da como miedo, decía Bulgaria, ¿no? Y en ese momento, pues, él sí se puede, íbamos México, y todo eso no pudo, porque él fue así. O sea, olvídense de que nada tiene que ver con que los chamacos venían más preparados, tenían un motivador, un psicólogo que les dijo, ya no eres el, lo que siempre hemos dicho aquí, ya no eres el indito ahí, todo chillón, no, échale ganas con la frente en alto, dices tú. Te, se le hace mucha burla al chicharito de pensemos cosas chingonas pues es que una cosa es pensarlo no ahorita yo también estoy pensando que debería yo de estar en vacaciones en no sé mi visa o algo así y no tengo unos proyectos atorados ahí que tengo que entregar al trabajo y me va a gritar mañana mi pues, modo no importa pero al final de cuentas no nada más gritando ¡huá! no lo voy a solucionar nada más cantando el cielito lindo o todas las canciones que se cantan durante un partido no han revertido en goles, o sea, no. Los chamacos iban preparados, iban muy bien motivados, y era obvio que iban a, que iban a dar hasta el máximo esfuerzo. El FUA es como ese sazón del mexicano, o que, pues, pues sí, o sea, que tenemos todos de, como yo digo, como cuando vas a gastar y, ah, chingo, pues para eso trabajo, y aparte me pagan en la quincena, de una vez me lo gasto y me lo doy porque a mí me da mi gusto. Es eso. No es otra cosa, no es otro, no es es, es, es como un grito de karate, o sea, los karatecas gritan como para dar más fuerza a su golpe, ¿no? Ya, ¡Yeah, ya, yeah, ya. Yeah! Entonces, el fuano era como que los fuera a motivar y que gracias al fuano daran goles. No, o sea, no, no, no, no, no, no creo. Habría que darle un estudio un poquito más científico a esa onda porque la verdad es complicadísimo pensar que eso vaya a ocurrir en ese aspecto. Entonces... Si eso fuera, nada más pensándolo, nada más imaginándolo, pues las realidades serían otras, ¿no? O sea, muy distintas a lo que vivimos en muchos aspectos. Y ya olvídate que de la delincuencia, que de los baches, que de la falta de medicamentos. No, en nosotros mismos. Simplemente que dijéramos, este, en lugar de trabajar ocho horas diarias son seis, qué bueno, entonces ahora sí trabajo completo sin estar echando la hueva porque me aburro, me da sueño y todo eso, me voy a dormir al baño todo eso que se hace en las oficinas pues no, o sea, dices ¡fua! y eres súper productivo a las ocho horas no tiene nada que ver, realmente es una forma de tratar de expresar eh, de, como, como para sacar esa fuerza para liberarlo pero no, muchas veces no funciona o sea, como lo digo, los karatecas los de taekwondo externan con los golpes ¿no? ¿Y ¿por qué los boxeadores no? los boxeadores pues traen el, el protector bucal y como, como van a gritar así con una cosa apretándole los dientes. No tiene sentido. Entonces, y, y ganan, ¿no? O pierden, no sé, pero pues están golpeando. No es, no es algo que sea tangible. O sea, todo lo que se piense así hacia afuera, no es tangible. Entra dentro del rango de la pseudociencia para todos los aspectos, para la motivación, para el la ley de la atracción, tú decreta y se te dará, este, que las cosas malas es que te asaltaron porque tú venías pensando que te iban a asaltar y de repente le activaste a alguien ahí que a lo mejor el pobre muchacho iba pasando y tú como tú ibas pensando que te van a asaltar, el pobre se se vio afectado por ese pensamiento y te asaltó, no, no, no es el, no, no funciona así, no, vamos, no existe, no es que no funcione, simplemente no, no, no va por ahí el asunto y todas esas partes de, de la magia se quieren aplicar a esto y todo el mundo dice es que porque todos pensamos que no, no, no, no por favor, no, no, vamos, ni siquiera le den difusión a ese tipo de cosas porque le quitan valor a la verdadera ciencia, ¿no? Entonces como dices tú, si ahorita pensábamos eso pues otra cosa va, va a cambiar no, no, no, o sea, no es el fue y entonces, de repente todos los mexicanos vamos a estar el 16 de septiembre, 17 18 de septiembre y el mero 17 18 de septiembre a las once de la noche. Todos los mexicanos vamos a decir, fue, va a temblar al otro día, con en el objetivo <risa> de que sea un día festivo, feriado más para septiembre. No nos alcanza con el 16 Queremos también el 19 de Cuentecito, septiembre. Que, porque no? Otro feriado para que estemos <risa> esperando el sismo desde las once de la noche del día anterior hasta las ¿Por qué no decimos que acaba de haber un sismo apenas el día de el día de hoy? Hoy es hoy es 22, 22 de septiembre a la una de la madrugada. O sea, imagínate estás esperando el sismo el mero 19 no pasó, pasa hasta el 22 o pasa el 19 y el 22 ¿qué vas a decir ahora? No septiembre, ya déjame en paz, es porque es septiembre y de repente alguien dice, septiembre, septiembre. De... septiembre, ahora ya no se llama septiembre, se llama septiembre. El... De hecho, el año pasado fue el 23 y el 7 de septiembre. 23, el más sí, significativo, el 15, fue de 7.1 y venía de Acapulco, Guerrero. Y el 23 fue de 5.6 y venía de la Cruz Sinaloa. Es el que te digo. Que estuvo fíjate, ese está medio atípico porque, el, digo, a final de cuentas, toda esa franja es, es toda una falla. O sea, está chocando la placa de Norteamérica hasta más o menos Sinaloa, Sinaloa, y luego sigue Nayarit y Colima, y ahí hay otra pequeña placa que se llama Placa de Cocos, y luego la placa de Cocos choca con la placa de Norteamérica y con la placa del Pacífico, entonces son tres placas que están chocando, pero es más difícil, es más fácil echarle la culpa al pensamiento colectivo, o sea, es que como todos lo... No, es más difícil aprenderse dónde está cada una de estas placas y entender dónde van a estar los sismos más o menos ubicados. ¿Por qué? Pues porque, a ver, aprendete años y años de geografía de las placas, ¿no? La, está placa de Norteamérica, placa de Cocos y placa del Pacífico, y las tres chocan al mismo, y las tres chocan en el mismo lugar. ¿Dónde es donde más hay actividad? En Guerrero. En Guerrero, ustedes, este, en Guerrero, de Acapulcos y Guatanejo, Ixtapa, Coyuca de Benítez, toda esa zona está plagada de que ahí ha habido más epicentros y luego hacia abajo sigue chocando la placa del Pacífico con la placa de Norteamérica y la placa de Norteamérica a partir de ahí más o menos a la altura de Chiapas como que se curva hacia arriba y ya choca con la placa del Caribe y pero la placa del Caribe no tiene actividad este Tectónica, o sea, esa placa realmente no se mueve. Por eso, aquí en Quintana Roo y toda la península de Yucatán, no se sienten los sismos. Al menos en 10 años que yo llevo aquí viviendo, nunca he sentido un sismo. Hubo quien dijo que se sintió el del 2017, que se sintió aquí. La verdad, yo no sentí nada. O sea, yo aquí llevo y jamás he sentido un sismo y he preguntado, oiga, ¿usted ha sentido? No, gente que ni siquiera allá va como... Este, te, cómo es eso de que tiembla la tierra y así como en las películas y se rompe todo, digo, sí, no. ¿por qué? porque no ha temblado aquí o no han tenido como conciencia de que tiemble fuerte, entonces Creo que tembló un poquillo cuando cayó el meteorito <risa> ya de ahí, un poquito de ahí para acá, ¿no? de ahí para allá, ¿no? entonces, ese, este, es más fácil decir que es una conspiración mental de todos los mexicanos que queremos que tiemble en septiembre que habernos aprendido todas esas placas y dónde van a estar ahora dónde está cuáles son las probabilidades de que no tiemble en otras partes pues en, por ejemplo la placa de Norteamérica que es donde está pegándose pues va a temblar toda la costa del Pacífico desde Chiapas hasta entrando por el Golfo de Baja California Rosarito y todo eso hacia el norte hacia San Diego San Francisco y todas esas ciudades que están ahí la famosa falla de San Andrés pues es eso es donde donde empieza la zanja donde se están pegando las dos placas, la placa de Norteamérica y la placa del de Pacífico. Paulatinamente se van a separar, y el momento en el que se estén separando, adiós Baja California, se va a convertir en un islote y se va a ir por allá lejos. Faltan unos 10 millones de años para eso, ¿no? Pero o si no, no, lo quitan los gringos. O si no, no lo quitan los gringos antes. Sí, porque hay mucha gente que vive ahí. Entonces, eso es más difícil aprenderse todo eso. Que decir que ahora Estados Unidos y Rusia y todos ellos tienen el harp para golpetear el, la estabilidad del gobierno de López Obrador con un sismo, ¿no? Que Felipe Calderón rentó el harp y por eso eh, desestabilizó a México con este temblor. Es mucho más fácil decir todo eso, inventar todas esas conspiraciones porque pues, le, hay que leer previamente de leer, hay que sacar una calificación, hay que soportar a un profesor de geografía, porque, pues, difícilmente alguien agarra la geografía como para ver dónde está, ¿no? Digo, salvo que vayas de vacaciones o algo, medio aprendes del lugar tantito con la geografía. Pero aprenderte toda esa onda de las placas tectónicas y todo eso, es mucho más difícil que todas estas conspiraciones. Ahora... saldrán los, mem los memes de... Cada septiembre los geólogos quedamos como pendejos. Sí, <risa> sí. sí. Los los, y ya los años y años de estudios de geología, años y años de estudios de... Estas personas, para que salgan, no, pensamiento, este es pensamiento colectivo, castigo de Dios, este, el proyecto Harp, que otra cosa, son los tres que más he este, escuchado, y los tres que más, este, digo, el proyecto Harp sí me queda mucha duda, porque el hecho de que haya como esta, este rumor, desde 1987, 89, que tengo memoria, que lo leí en la revista Duda, hasta apenas hace poco que lo vi. Ah, mira yo me acordaba de eso, que es una, es una especie de arma, una especie de rayo cósmico que lanzan y luego regresa y se, se incrusta entre las placas tectónicas y provoca sismos. Entonces, esas conspiraciones, pues sí que fácil es decir, y sobre todo que tienes a quién decirle por qué, ¿no? Vende Pero más, ¿no? Que lo, vende más que, realmente que, la, es... que la geología en sí. Ahora, la parte otra que estamos viendo, o sea, lo que sí vemos, por ejemplo esa es mucho más complejo de explicar. Ahí sí habría que buscarle una explicación este, más sólida, ¿no? Yo lo había entendido que los gases y el compuesto férrico y todo lo que viene desde la Tierra cuando sube, como dices tú, se guioniza, se, electri se electrifica y genera estas luces. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, hay, hay algún tipo de ropa que cuando te la estás poniendo, saca chispas. O, o en la noche hay unas sábanas que cuando... Estás por aquí. Mucha estática, ¿no? Sacan estática. Entonces, más o menos es lo que pasa: o sea, se libera la electricidad estática o, o el cielo ya está electrificado de forma natural. Y pasa que cuando está temblando, sale este campo magnético o campo electromagnético de la Tierra, pues, se está moviendo. Y en ese momento, eh, dices, excita, electrifica, genera esta, esta luz visible. Y podemos observar que siendo de noche ya sea que esté nublado o no esté nublado, porque también sin estar nublado se observaba, y eso es como, ¿por qué no? O sea, se dijo está? aquí primero la voz del pueblo. Sí, exacto, y, y las, las especulaciones pues, van por ahí, el asunto, o sea, tenemos conocimientos que hemos visto que puede ser por ahí. Un ejemplo, la, la luz que emitía la televisión antigua, la de cinescopio, funcionaba más o menos de, ese, de, ese, de esa forma. Tenía un cañón de este lado, de aquí emitía cosas magnéticas bobina, y, ¿no? Ajá. y en esta parte tenía gas estable gas cómo se dice gas inerte entonces uh -huh. generaba la luz y, y un rayo atravesaba el cinescopio el cinescopio quedaba en el, impregnado por el rayo y entonces el rayo iba brrr, brrr, así a lo largo de todo el cinescopio e iba generando la imagen eso es la forma en la que se hacen estas este, bueno así es más o menos lo que pasa con estas luces, es una ciencia, es una parte de la ciencia muy antigua, se llama rayos catódicos, nos han dicho, investiga, infórmate, búsquele, los rayos catódicos, pues funcionaba así el, cinescopio, el puede ser que al momento que está ocurriendo esto también en la atmósfera, por eso estemos viendo estas luces, este, misteriosas, sí, como decimos, eh, qué bonito sería que de repente actividad extraterrestre, porque también hubo ovnis, y eso es interesante también de, de, de velar aquí, ¿Hubo actividad paranormal? Para no, bueno, no es paranormal, hubo actividad este, de objetos voladores no identificados previo a estos eventos. Entonces, vinieron a ver cómo íbamos a reaccionar, ellos estuvieron sacando materiales de las placas tectónicas, ¿por qué estuvieron aquí mientras esto ocurría? Ellos generaban estas luces, digo, todas estas preguntas son las que siempre hacemos en la, en la voz del pueblo, es la primera vez que ve la voz de la galaxia. Nos, nos gusta llegar a esto de qué está ocurriendo, y si sí es importante que, por ejemplo, sepamos que esto está pasando, y repetimos otra vez: estas manifestaciones no eran drones, no eran helicópteros, no eran coquitos de, de, de fiesta o globos luminosos. Entonces, nos queda la duda, exacto. Y bueno, empata estas luces que comentas, Néstor. El mismo día 19 de septiembre, 8:53 de la noche. Eh, fue un poco después del sismo, ¿no? De hecho, el sismo se ocurrió por la tarde alrededor de las 12 con 30 y tantos. No, aquí está, tengo el dato exacto. Eh, el sismo ocurrió día 19 de septiembre, 13.05.09, una latitud de 18.22 grados con una longitud de menos 103.29 grados. A 15 kilómetros de profundidad se determinó por parte del Sismológico Nacional una magnitud de 7.7 originarias a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán. Y bueno, la réplica de hoy en la madrugada, mismo origen, una variación de 3 kilómetros en profundidad, una magnitud de 6.9 grados. Mismo localización, 84 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán. Bueno, obviamente esto, es, esto sí es eh, registrado estadísticamente, hay una réplica casi siempre, de hecho hubo una intermedia, pero esto fue en Tecomán, Colima, a 13 kilómetros de profundidad, una profundidad de una magnitud de 5.8 grados en la escala Richter. Pero si lo ven, incluso en, el, en la página oficial del Sismológico Nacional, los tres vienen, provienen de la misma zona y es porque pues, después del sismo es muy natural que se quede toda esta energía guardada y rebotando de un lado a otro. Entonces, evidentemente, como cuando usted quiere tirar un, una losa que ya no le sirve, el golpe que le da la pared por abajo le retumba a todo lo demás. Incluso si usted se para en una pared cuando abren un saguán, un portón o le dan un balonazo, va a sentir el efecto hasta el fondo de la pared, ¿no? Porque es el camino, el mismo camino que llevan las ondas de choque, las ondas sísmicas hasta el al punto que desemboque, ¿no? A algún lugar donde ya se pierdan y se diluyan en este sentido por eso las réplicas y por eso este septiembre que encontraría yo que el, en este año 2022 ha temblado ya en 10 ocasiones contando el sismo de hoy eh, todas con diferente epicentro evidentemente todas son del, de los lugares que menciona Néstor eh, como principal, pues está ahorita el, el más fuerte que fue en Col Colmalcán, Cualcomán, perdón, <ríe> y el otro que se originó el 3 de marzo, noreste de la isla de Veracruz, a 8 kilómetros. Fue poquillo fuertecillo, sí, pero de ahí en fuera han sido en Oaxaca, y otro más en Michoacán el día 29 de marzo. Que ocurrió a las 11 con 13 de la mañana, 5.6 grados a la de Richter. Y bueno, ahí eh, está la estadística. Es un país que tiembla todo, lo, todo el tiempo, como ya bien mencionó Néstor. Eh, estas luces de Tijuana eh, pues han sido registradas también la vez, la vez pasada en la noche de los ovnis, incluso tenemos video. Denle clic por acá, les estará saliendo la tarjetita, o si quieren ir a verlo, o sea, no el link va a estar en la descripción para que ustedes vayan a ver lo relacionado con estos eh, objetos voladores no identificados. Que bueno en sí, eh, yo diría si tienen la tecnología para atravesar agujeros de gusano, cientos y miles de kilómetros de años luz a través del universo, creo que sí tendrían que tener un arma que generara sismos fácilmente o de extracción de minerales en los cuales están cambiando porque ya es temporada de venirse a cambiar la tierra a extraer minerales. Llegan en septiembre, se acomodan por ahí de los primeros días y su máxima explotación es esos días del 19-20 y tantos y por eso te dan los sismos de este lado porque están moviéndola ahí. Malosamente extrayendo el litio o algún otro mineral que le sea de utilidad. Ya se habla de algunos eh, nuevos minerales que tienen mucha fuerza, hasta fuerza infinita. Eh, lo expusieron en esta ocasión las exploraciones chinas, los cuales encontró un cristal que se supone tiene la capacidad de tener energía infinita para soportar eh, incluso el transcurso o la operativa combustible, bueno no es combustible porque no combustionaría, es un mineral como los relojes esos de cuarzo que le dan este, le dan vida a los relojes así encontraron un mineral en la luna, un cristal el cual especulan que puede llegar a emitir una radiación que puede ser captada y transformada en una energía para ser utilizada ¿no? hay tanto que no sabemos al momento que bueno puede llegar a ocurrir. Eso incluso se vio en la película de Lightyear, que él está como que luchando, creando el cristalito, de eso va la película. Yo creo que por eso se trajo a colación. O a lo mejor le encontraron en esa cabaña misteriosa, ¿no, Néstor? Ahí lo dejaron. Una, una que reportamos aquí que estaban ahí experimentando y que por eso quedó ahí y que cuando llegaron, pues ya había construcciones, ¿no? Oh, entonces, tiene sentido esta parte que vengan y ellos extraigan esta, estos minerales, porque a final de cuentas es una este, parte importante también, pero estaba viendo aquí la placa, las placas tectónicas, cómo se conforman, y sí, a, a final de cuentas, la placa de Norteamérica, al tener contacto con la placa de Cocos y la placa de, del Pacífico, es una zona sumamente conflictiva eh, sismológicamente, entonces, cuando llega esta, este, toda esta energía, pues por eso ya no se siente más hacia el centro del país. O sea, todo lo que es este, hacia el centro norte, por ejemplo, no creo que lo hayan sentido. La, fíjate, El que a mí me sorprende, el sismo que me sorprende, fue el que tuvo epicentro en Veracruz. Porque conforme vamos viendo las placas, pues la placa norteamericana es enorme. La placa abarca todo México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y... En Veracruz no hay una placa tectónica que esté dividido, dividiendo esa parte. Entonces, ¿por qué en el Golfo de México, hacia Veracruz, hubo una placa tectónica que, que se desplazó? O, ¿O que no estamos viendo? ¿O qué otra información nos está faltando? Porque sí, o sea, viéndolo aquí, usted viendo, déjame ver, puedo compartir la imagen. ¿Será algún tipo de derrumbe por debajo de la corteza? Por de... debajo de la tierra, exacto. porque también sucede... Eh... No, no nada más sucede lo que vemos arriba, eh, los ríos y lagos, etc. Por dentro de la tierra también hay varios, eh, se le llaman mantos, acuíferos, que tienen vida, que también llevan eh, agua. Y que, pues esa agua, como ustedes sabrán, desgasta caminos, desgasta rocas, desgasta todo. Y en el momento que desgasta, a lo mejor una columna que está soportando cierto túnel que ya se está usando, la desgasta la tira y va a cambiar todo por abajo, ¿no? Va a haber hundimientos, va a haber socavones, va a haber un montón de cosas que ya se han visto incluso también en, en Puebla, ¿no? El socavón este, sí, este. Se, se comió toda esa, este, toda esa área, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Pues sí, porque al final de cuentas todo el manto, acuífero que iba por abajo, pues ya se, se llevó toda esa área y ahora se empieza a caer, se empieza a hundir y sobresale la, el agua. Ya no sé qué ha pasado con ese socavón, pero a final de cuentas son, como bien dices, cosas que no vemos pero que ahí deben, ahí están, y entonces en el caso de Veracruz, por ejemplo, digo, ¿qué tendrá que ver con el petróleo, no? O, o pues, todas uh, los, los, este, pozos petroleros que hay en esa zona. O la extracción ah, desmedida de agua de la civilización arriba, ¿no? <risa> lo secan, quedó, lo dejas hueco. Uh -huh. Quedó hueco, quedó endeble, y pumba le va para abajo, y por eso generó un sismo en, en el epicentro de Veracruz. Es que casi no se oye de epicentros hacia el centro del país, o sea, todos los epicentros son en la costa del Pacífico y son desde toda esa zona que platicamos, desde Mexicali, Baja California, entrando así por el Golfo de Golfo de Baja California. Toda la costa y todos los estados de ahí tienen la posibilidad de ser un epicentro. Sinaloa, Nayarit, eh, Colima. Colima también fue hace poco un epicentro de otro. Este Guadalajara. El, ¿Cuál sigue de abajo? El 20 de ¿San? hecho... Michoacán, Guerrero. ¿Por qué Guerrero y Michoacán son los más activos? Porque pues, sí, efectivamente es donde más hay este desplazamiento de placas. A final de cuentas, recordemos que apenas eh, hace para tiempos geológicos, apenas un respiro, pues surgió el paricutín en Michoacán. Y Michoacán tiene doble golpe de placas, porque está la placa de Cocos, la placa del Pacífico, y está este con la placa de Norteamérica la placa del Pacífico empuja a la placa de cocos y la placa de cocos empuja a la placa de Norteamérica entonces es triple la energía que Michoacán y Guerrero están acumulando acumulan eh, puede ser directamente en la en el primer choque en la placa de cocos que si, si ustedes ven un mapa una representación lo van a ver luego luego enfrente de Michoacán y de Guerrero y luego unos kilómetros después por decir unos kilómetros por decir así nada más unos kilómetros pero son este, magnitudes enormes, está la placa del Pacífico, y la placa del Pacífico choca con la de Cocos, entonces, puede ser el epicentro en esa placa, en ese choque, o puede ser el epicentro en la placa de Cocos contra la placa de Norteamérica. Entonces, esa parte, pues, es realmente muy complicada de poder eh, que los científicos puedan detectarlo, porque para empezar, pues, son todos los kilómetros que tiene la costa de México, desde Chiapas hasta y ya lo dije, ¿no? O sea, toda esa es la placa de Norteamérica, que choca a su vez con la placa de Cocos, que al mismo tiempo, del otro lado de la placa de Cocos, está chocando con la placa del Pacífico, y eso genera doble doble acumulación de energía. Se acumula de este lado y se acumula de este lado. Entonces, hagan de cuenta que, como si se estuvieran aquí, vamos a poner una, un ejemplo con esta con esta cosita, y este, esta es la placa de Norteamérica, el borrador es la placa de Norteamérica. Ah, no se ve, ¿por qué no se ve? Más pegada tu pecho. A ver, sí. Aquí. Es. Ándale. <ríe> El borrador es la placa de Norteamérica. La cosita esta amarilla es la placa de Cocos. Y de este lado, donde está mi mano, es la placa del Pacífico. Entonces, las tres están, están, están chocando. Y, aden, y, entre, y en cada una de esas, eh, donde están chocando, pues se está generando, se está acumulando la energía. Nosotros terrícolas, pues no sabemos qué hay en medio, ¿no? Y no tenemos ni siquiera de, de, los medios como para llegar a esas profundidades del mar. Pero a lo mejor la vida extraterrestre, pues sí, ellos llegaron, vieron que hay ahí, pueden extraer energía, pueden extraer minerales y se los llevan. Puede ser. Es una teoría conspiranoica que hemos estado maquilando aquí en la voz de la galaxia. Es como llevan, los ríos, ¿no? Donde convergen las aguas, llegan mucha piedrita, el oro y todo eso. Ándale, Puede sí, es igual. Exacto, es igual, o sea, ahí es donde se están conjuntando y ahí están saliendo la, la, los minerales. Entonces, en los ríos es donde más se junta, sí, donde se juntan los ríos. Están las piedritas, se van gastando por la erosión, algunas traen metales, oro y cosas así, y pues de ahí sale. Entonces, tiene sentido esta teoría que ellos hayan venido y mientras estaban estos sismos previos a esperar, estaban esperando a que ocurrieran los sismos y entonces ahora sí traer minerales. ...sin tener que meter cosas de minería... ...y estar gastándose en más cosas... ...porque cuando, cuando se ocurre el sismo... ...pues ya, ya liberó todo esto... ...es una teoría... ...es una... digo ...les estuvimos creyendo toda la semana... ...lo del pensamiento co colectivo... por qué no habríamos nosotros también de plantear... Esta, ...esta teoría sobre vida extraterrestre... ...a qué vienen, por qué están viendo... ...ah, porque encontraron estos minerales... ...dónde los encuentran, únicamente en el planeta Tierra... ...porque es un planeta vivo, que tiene un núcleo vivo... ...que se está moviendo constantemente... Está formado por estas placas y cuando se chocan y se rozan el material que ellos vienen a buscar, pues de ahí lo obtienen. Entonces vienen y, est y vemos estos fenómenos luminiscentes en el cielo. Es una teoría interesante. Es algo que sí puede, bueno, nos gustaría que ocurriera, ¿no? O sea, ya hemos hablado del, del, de lo emocionante, de lo fascinante que podría ser que esta vida extraterrestre se manifestara. Y una de estas formas que se manifieste y que venga es porque vengan a extraer estos minerales durante un proceso sísmico aquí en la Tierra. Exacto. Y yo veo, veo esta placa nueva, no me suena. La placa de Rivera, tú la ubicabas. Está, está justamente en esa zona igual, frente a Michoacán, y pegadita la placa de Cocos y la placa del Pacífico. O pues no sé si es otra nueva... Que recién se catalogó como placa. Yo no me acuerdo de haberla visto en la escuela. No, no, la, no me acordaba. La placa de Rivera. Y creo que la estoy viendo en varias imágenes de placas tectónicas Hay varias fuentes que ya la nombran. Es cierto. Estamos en el otro universo, amigos. Un efecto Mandela. Esta placa no existía. Efecto Mandela mexicano. Es que sí, o sea, apenas estoy viendo que la, la están nombrando, pero en medio, pero realmente está como... Está bajito de donde termina Baja California, al lado de Colima, Ajá. Jalisco, y yo creo que llega casi hasta Sinaloa, ¿no? que es eso? Por ahí. Entonces ya son cuatro placas las que están ahí interfiriendo. Uno, dos, tres. La verde es la otra, cuatro, ¿no? La placa norteamericana. Sí, ya manejan cuatro placas, y la del Caribe, que está por allá por tu rumbos, atraviesa por ahí precisamente donde tú vives, ¿no? Sí, la placa del Caribe, la placa del Caribe, no, esa es este, más hacia el sur y esa choca con la de Norteamérica, pero la única, la única actividad que se hace que yo recuerdo. Fue cuando tembló en Haití en el 2007, creo, no recuerdo, que fue un temblor muy fuerte en Haití. Ah, se estuvo fuertísimo. Y ese sí, es la única vez que, que recuerdo yo en eh, la historia reciente que haya tenido actividad, porque tengo aquí, se pregunta y no, la mayoría de la gente que lleva años aquí o que nacieron aquí en la zona, dice que no recuerdan que hayan sentido algo así, que se ve que está muy feo, que no sé qué, pero que aquí no se ha sentido. De, de, tiene sentido, porque la placa de, bueno, para empezar, recordemos que la península de Yucatán pues, está formada por roca cárstica, que, es, que no es otra cosa más que el todos los del mar, o sea, toda la arenita y todo eso compactada, hecha piedra y está por encima, y a su vez, pues eso se convierte que tenga los cenotes y todo eso por abajo de la tierra. Exacto. Eso pues, tiene, tiene sentido para que no esta esta, esta esta península pues está por arriba y aún así si temblará pues esto es como una especie como de colchón y como los ríos vienen por abajo vienen los cenotes y vienen todo esto este por abajo nos hacen el paro todavía más con la situación de que no tiemble porque van a absorber toda esta energía por eso la gente que vive aquí toda la mayoría no no no se siente aquí en la península de Yucatán por lo menos tienen sus gatos hidráulicos como la torre latino no dicen por ahí ándale pues mira, esa zona, según un, un, una, una fuente de energía del Frente de Trabajadores de México, la zona de Baja California está, y, y esa zona pegada, digamos, al, a Michoacán, Colima, todo lo que sigue para arriba, está, es rica en, ¿cuál es el símbolo AU? Ah, uh, en ¿La tabla periódica. ¿Cobre? No. A ver, vamos a poner aquí el dato exacto. Tabla periódica. Para hablar en firme, ¿no? A ver, tabla periódica, la masa atómica. Oro. Ah, es el oro. <risa> Mira, casualmente, un X. Mira, esas zonas de ahí hasta arriba están eh, principalmente compuestas. Bueno, es rica en oro. Ya la parte de, de más abajo. Se maneja con oro y con OU, perdón, con M-O, ¿qué es m, -O, -M -O. Chale, ya nos hace falta repasar la tabla periódica. <risa> Esos minerales, molibdeno, sepa nunca lo había escuchado. Rica en molibdeno y en oro también. Y ya para la parte de Guerrero está localizada algo que se llama Pb y Zn que es zinc, ¿no? Pb, ¿cuál es Pb? Pb en la tabla periódica. Plomo. <ríe> plomo y Zn, que es el zinc. ¿no? Aquí vamos a estar poniendo las imágenes acompañando de esta plática para que ustedes vean el análisis que es el zinc el zinc y el plomo por aquel lado de, de Guerrero, una parte de ahí. Voy a guardar una vez este mapita porque luego se me transpapelan. <risa> luego no los, los encuentro. Pero ahí, ahí está esa fuente. Les repito, trabajadores de Energía de México, fotografía. Eh, hay otras muchas más aquí de que exhiben los minerales que se pueden encontrar en esas zonas. Los estaremos poniendo aquí para la conformación, pero pues para que vean eh, un poco de su suspicacia de nuestra parte, pero un poco de razón de estas cuestiones de minerales. Evidentemente, su explotación eh, ha sido milenaria. Mucha gente en el pasado pues, vivió de eso. Muchos lugares en toda la República Mexicana se formaron pueblos o ciudades a partir de esta actividad primaria que es la minería, ¿no? Entonces, eh, México es muy rico en minerales y en metales, de los cuales se explotan pues, de esta manera, eh, hasta por los seres de otros mundos, si es que esta teoría pudiese aplicar, eh, que no sé realmente hasta dónde sería ético como una raza visitante explotar los recursos de otra, o eh, a lo mejor ellos no conocen el concepto de propiedad. Nosotros nos sentimos dueños de la tierra por vivir en ella, pero realmente a lo mejor ellos tienen la concepción de que mientras puedes llegar a un lugar, lo puedes explotar. <risa> bueno, como lo que está haciendo eh, las empresas nuevas, ¿no? Elon Musk, ¿para qué quiere ir? Para explotar, ¿no? La masa. O sea, todos los humanos lo han tenido, o sea, desde el. <risa> Aquel español que dijo, oye, tío, vamos a llevarles la religión a, los, a, los, a estos indios. Entonces, pues es el, todo el destino manifiesto de Estados Unidos se, se basa en eso. Vámonos todos a expander hasta allá y lo que encuentren es suyo. Es de América es para los americanos. Entonces, si encuentras oro, petróleo, lo que sea, te es tuyo, tú te haces bolas. Entonces, si estos cuates también encontraron esa parte, yo creo que... Si sí, entra dentro de ese, yo lo encontré, es mío, estos monos lampiños no tienen modo de sacarlo, porque aparte, ¿a cuántos kilómetros bajo el mar no ha de estar, no? Y deja tú de los kilómetros bajo el mar, lo peligroso que ha de ser, estás escarbando ahí, de repente ya le jalaste una piedrita y bolas, te llevas toda la placa tectónica otra vez y ya causaste otro sismo sin querer, ¿no? Entonces, si ellos dicen, ya detecté el sismo, va a ocurrir, ahí se va a liberar, adelante, se van a llevar todo el molibdeno que necesiten. Eh, para que no se queden con la duda en la voz del pueblo el molibdeno se utiliza para el, la vida cotidiana lo pueden utilizar para fabricar pintura pintura acrílica bueno, pintura fijador de pintura es una, se mezcla con el zinc y se logran colores muy padres ¿no? se utiliza como fertilizante en la agricultura también es, una, es, un, es utilizado en la optimización de motores para vehículos de combustión interna el mm -hmm. molibdeno puede ser utilizado como un catalizador químico para la química puede ser en la producción de radiofármacos para los rayos X y esas cosas, eh, se está tratando de utilizar en implantes médicos en, para cuando se rompen algo, algún hueso o algo así, el implante médico con el molibdeno, se usa en aleaciones con acero inoxidable y se hace mucho más, más este, resistente el acero y en tuberías de altos niveles de corrosión, o sea, cuando no quieren que va a pasar ácido o algo así entre las tuberías, se mezcla con el acero inoxidable, el molibdeno, y es de alta resistencia a la, a la corrosión, perdón. Y es elemento indispensable para la fabricación de piezas industriales. Entonces, no es un de esos Tiene mucho sectores, sentido, ¿no? Que lo usaran que, para... Que lo saquen, por ejemplo, para... Por ejemplo, este del metal, que les haga falta, como en el juego ese de No Man's Sky, que les haga okay. falta placas para este, sus naves y lograr la masa infinita para poder viajar a la velocidad de la luz, tiene sentido que utilicen el molibdeno, ¿por qué? porque todas las características que estoy viendo aquí que tiene resistencia a la corrosión altas temperaturas, mayor punto de fusión que el acero, al mezclarse con el acero lo hace súper resistente tiene sentido que utilicen el molibdeno para eso, y si a eso le sumamos que lo pueden utilizar como catalizador para otras fuentes de energía, es todavía mucho más explotable el molibdeno es un material que la verdad yo no lo había escuchado así como que Wow. Este, ¿no? o se lo vemos cuando íbamos en la secundaria la tabla periódica y apréndanse los ciento y tantos este, símbolos y su nombre, sí, y cuando te ibas a acordar del molibdeno, del de otro hay así raro, este, que nunca hemos escuchado, no sé. Bueno, nosotros dijimos. El, el oro y el plomo. Bueno, Entonces, el oro, como creas, un superconductor. Bueno, ajá, creo que no. se tiene el mito, ¿no? Pero realmente hay otros más conductores que el oro, pero este es un buen conductor según esto mira está molibden déjame ver si te lo puedo mandar por correo ah, Libdeno, oro plata zinc Sí tiene sentido plata táctico <risa> guerrero este plomo masín ferrita flúor fluor. ¿Qué es el sr sr no creo que es arsénico arsénico este A ver. Estroncio. Estroncio. Ah, cabrón. ¿No es como de esos este, viejitos de pueblo, don Estroncio. Buenas tardes. Radio Tónico. Estroncio, propiedad. De... Bueno, este, este está en Baja California, de hecho es la único por lo que vean en el mapita, el único yacimiento de, de Estroncio en todo México. Y ese se usa electrogratividad elemento químico, número atómico, bla bla bla el estroncio es un elemento menos abundante que los metales alcalinotérreos alcalinoterreos, perdón la corteza terrestre contiene el punto 042 de estroncio y este alimento es abundante como el cloro y el azufre los principales wow. minerales son la celestina y la estroncia. El nitrato de estroncio se emplea en pirotecnia, señalamiento de vías férreas, fórmula de balas trazadoras, el hidróxido de estroncio forma cierto número de ácidos orgánicos, jabones gracias, estructuras estables, resistentes a la oxidación. Otra vez la oxidación, a la descomposición de una amplia gama de temperaturas. Mira nada más. Sí tiene tiene o sea, si vienen a sacar esos materiales o sea, estroncio, ¿cuánto para acá? Yo pensé que era el nombre de un viejito ahí de Don Estroncio y Doña Estroncia, ¿no? Que antes se usaban nombres así raros como en Sofonías. buenas tardes. tiene sentido, o sea, y son minerales que nosotros ni por acá nos pasaban, ¿no? Y si están ahí justamente donde hay una actividad tectónica, donde hay choques de placas tectónicas y está saliendo que es mucho más sencillo, yo creo que si ellos ya lo vieron, es mucho más sencillo extraer este mineral que les va a servir para todo lo que comentaste y, y los van a extraer de una forma mucho más económica, mucho más accesible al momento de un evento sísmico fuerte que estar recolectando piedras, estar a ver yendo de dónde lo sacan y dónde está, pues yo creo que sí tiene sentido que hayan estado ahí en ese momento y sobre todo que es la zona de Rosarito, California. Exacto. Está muy interesante y si lo asociamos de, ese, de esa manera cobra más sentido. ¿Por qué le interesaría una raza distinta a la de nosotros? Pues estar en esas zonas sobrevolando, pensando lo que le digan, y en avistamientos masivos, ¿no? Una navecita no te cabe todo lo que puedas eh, minar en ese momento. Bueno, no sé si sea un término correcto decir minar, si no hicieron una mina para llegar a él. ¿Cómo sería? Sí, una, una extracción remota, porque tampoco se ve como que bajen y hagan el hoyo y vayan por él. Puede ser que descompongan en moléculas todo el, el compuesto y a través de esos rayos que tienen la capacidad lo materialicen dentro de sus naves. Ándale, que lo estén recibiendo así magnéticamente todo el estroncio que lo estén obteniendo y se les vaya como pegando, no sé, o sea, estamos especulando. Recordemos que la voz de la galaxia, aparte de buscar los elementos tangibles que tengamos, también nos gusta especular entonces, va el estroncio subiendo, va excitando magnéticamente las nubes o el, o el, oxi, o el oxígeno o la parte del, del de lo que va a ser visible nosotros vemos esos rayos misteriosos que no tenemos una explicación, pero para ellos llega y se pega y obtienen su estroncio, han extraído el estroncio de una forma mucho más eficiente que estar dinamitando las montañas Tienes, tiene, o sea estamos buscando como que por qué buscarían eso, ¿no? Ya vimos los usos, el resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, resistencia a altísimas temperaturas, ¿Qué es lo que pasa cuando va a haber esta este, fusión en, en las naves, ¿no? O sea, estamos pensando que sus, si ellos ya tienen su, su combustible para trasladarse a, velo, a velocidades de la luz. Ahora tienen que buscar la forma en la que los materiales que han construido su nave resistan los elementos. Cuando bajan, por ejemplo, a la tierra, en la tierra hay humedad, la humedad causa oxidación, que utilizan acero inoxidable, mucho más fuerte con el molibdeno, resistente a la corrosión con el estroncio, con el estroncio catalizar mucho más su energía, o sea tiene mucho sentido que de repente hayan estado estas luces ahí, si lo vemos desde este punto de vista. Exacto, y bueno, ya que se había movido la placa, pues como dicen los osos, ¿no? Hay que ir a pescar a donde está el origen. <ríe> se paran ahí donde saltan los salmones y pues ahí en donde saltan los salmones, ahí es, papá, vámonos. Fácil, rápido. Bueno, mira, interesante, llegamos a esta deducción, a esta eh, teoría, ¿no? Sigue siendo una teoría. Sigue siendo una este teoría. de Braille. ¿sí? Ajá. Especulando, digo, ya nos comimos toda la semana de la atracción cósmica, de la atracción mental del otro, ¿por qué no vamos a nosotros a también proponer nuestra teoría? Exactamente. Y bueno, eh, relativo a esta cuestión de los sismos, lo, lo bueno que ha dejado ya para ir cerrando este segmento, este tercer segmento, estos sismos, pues han dejado una cultura, eh, sí, un poco más eh, apegada a los términos de responsabilidad, aunque todavía se ve gente jugueteando, principalmente los más jóvenes, ¿no? Van bajando en el, en el simulacro y con el celular aquí en la cara, ¿no? sin poner atención a su entorno, o gente también grande que se la agarra de guasa en los simulacros y va chateando o se va tomando la selfie, se dejó una cultura así, hay que refinarla, yo creo que ahorita ya les, les vino, digamos, una visión, un panorama mayor a la gente que no se había enfrentado a estos eventos naturales dentro de la Ciudad de México, por lo menos, que es donde más fuerte se, se sintió, además de Colima, Dejó hermanada a muchas sociedades, se crearon los grupos de rescate como los topos, que incluso han sido utilizados en, en otros países para ir a rescatar gente. Eh, se han puesto sistemas de alertas sísmicas eh, por parte de, de la UNAM, del Sismológico Nacional. Se hizo ya toda una red de sensores que vienen desde aquel lado de Guerrero. Principalmente todas estas fallas que ya les mencionamos antes. Voy a tratar de ver si se consigue un mapa donde están ubicados todos los sensores que van a alertarnos de un, de un sismo, por lo menos en esa aplicación que muchos ya no le tienen fe, que se llama Sky Alert, eh, que es donde regularmente tendría que haberse notificado la presencia de los temblores. Del otro lado de, de, de México, en la parte del Golfo, pues no hay estos sensores. Eh, eh, bueno, supongo que no hay tantos, debe de haber unos cuantos donde se han detectado temblores, como este de Veracruz, y no cómo saben dónde vienen. Eh, en donde se registran, pero no alertan a estos sistemas de alerta en la ciudad. Recordemos que tenemos solamente cuestión de unos segundos, minuto, un minuto y algo, ah, para reaccionar y salir eh, de los edificios que pueden estar en riesgo. Eh, ya quítese de la cabeza ese mito de salvaguardarse en los marcos de las puertas y toda esa cuestión. Eh, que antes se hacía, ¿no? Era muy común ponerse bajo de los marcos. Eh, todavía sigue siendo seguro hasta donde yo sé, de acuerdo a la última capacitación que tuve en algún trabajo por ahí del 2013, me parece, que si ya estás en el temblor y no sonó la alarma, eh, por ejemplo, si tienes un escritorio que parezca resistente, te pongas debajo del escritorio y ahí pasas el, el sismo, o acudas a las zonas que pues la empresa está encargada eh, de señalizar como punto de reunión en los sismos que se hacen a presentar dentro de las instalaciones de la empresa donde laboras. Eh, mira, ya llegó ahí el quesillo. El quesillo. <risa> quesillo <risa> gatillo. Queso. Quesillo gatillo. Te vas aparecido en el programa pasado de las mascotas, amigo. Sí, andaba, andaba dormido por allá. Ay, quesillo bueno, ahí están, ahora sí si recomendaciones, son las de siempre, evidentemente, eh, ante la tempestad, a veces no hay tiempo de reaccionar de manera ordenada, pero es lo recomendable, ponerse a salvo de manera ordenada, no, no corro, no empujo, no grito, es la clásica desde primaria que nos eh, enseñaron, porque los gritos pues traen la histeria, contagias a los demás de tu histeria, se empieza a hacer un descontrol, si corres, con esos movimientos telúricos muy fuertes también puedes perder el, el paso, el ritmo, puedes caerte, tropezar en lugares donde no te conviene como esta señora que reporta que lamentablemente falleció al bajar de su escalera, se accidentó y falleció. ¿no? Entonces, por eso se menciona dentro de los protocolos básicos de seguridad. Y bueno, si hay brigadistas dentro al interior del, de las empresas, tú pues ya saben sus funciones Regularmente es vigilar centros de cargas, eh, centros de gas, centros que pudiesen ocasionar algún incendio al interior. Todos estos brigadistas están entrenados para realizar estas operaciones. Incluso creo, yo también participé para ser, para ser brigadista. Estaba por participar para ser brigadista cuando ocurrió el, el sismo del 2017. Ya luego vi que ellos se quedaban adentro y tenían que aguantar bar hasta que todos salieran. Y dije, hasta que salieran mejor, yo creo que para la siguiente, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, tampoco todos están dispuestos para dar su vida por otros, ¿no? Que vayan cotorreando por ahí, te los ves sí. Buscando, sí. ¿no? Y dices, ahí nos vemos. Pero bueno, también hay almas caritativas que es de hijos de ese interés, Le, les gusta ayudar a los demás de esta manera, dándoles pues orden y, y algún tipo de progreso dentro de estos eventos, ya sean reales o simulacros, ya existen, esto es lo que nos deja los sismos, ¿no, Néstor? ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego, o sea, que, que ya tengamos esa cultura, porque bien, ya todo el mundo la está perdiendo, o sea, le, le pierden la seriedad al simulacro, ¿no? Y mucha gente, este a mí todavía me tocó en la Ciudad de México, hace cinco años, no más, como siete, este, que había simulacro, Ah, sí, de aquí vámonos por las tortas de tamal, o vámonos por los sacos de canasta, y no sé qué, le pierden el respeto, o sea, le están perdiendo el respeto, incluso a, a todos los fenómenos naturales, le están perdiendo el respeto, pero es algo de, de, de realmente pensar mucho lo que está pasando, aquí, por ejemplo, apenas hace un año, dos años, fue un huracán, un huracán pequeñito, categoría dos, ahí andaban los vagos corriendo, este, corriendo que para que los volara el ojo del huracán y el aire que querían correr y ver cómo se sentía el aire, eso es perderle el respeto a esos fenómenos naturales, y por perderle el respeto no quiere decir que hagamos un sacrificio o algo para ellos, no, sino que a final de cuentas nos resguardemos lo más que pueda. Claro, en un sismo no te puedes resguardar, ¿no? Tienes que salir de la forma más ordenada posible, de la forma más disciplinada, porque si causa muchos problemas. Después del sismo, pues lamentablemente no hay de otra. Apegarnos a, a la comunicación oficial de las autoridades, no hay de otra. Eh tratar de no colapsar las líneas telefónicas, el internet, este, no estar mandando TikToks en ese momento, o sea, graben con la cámara, pero manden el TikTok hasta después, no durante el proceso, porque el, imagínense, llega a pasar a mayores, ¿cómo cangrejos van a comunicarse en el exterior si ya están gastando el ancho de banda de, en un TikTok? Entonces, en la batería esto, ¿no? la batería de su celular, o sea, son nuevas reglas que tendrían que contemplar, o sea, si ahorita ya está el no corro, no grito, no empujo, este, sigo las reglas, etcétera, etcétera ahora, ahorra la batería de tu celular, ahorra tu, tu energía, te, tu ancho de no banda no veas el celular mientras se evacúa ¿no? no vayas viendo el celular y el whatsapp y el no sé qué, de todos modos este, Carlos Mecánico te va a seguir amando igual, no pasa nada y, y, pues, qué va de que Carlos Mecánico te ame vivo a que, que te ame con este ya fallecido, no o sea, ya ha hecho este <risa> ya <hay que> <risa> Planado. ahí entonces el, el punto es, guarden mucha compostura en este aspecto, cuídense, y sí, pues sí, lamentablemente no hay de otra más que escuchar la comunicación oficial. Digo, por ejemplo, aquí eh, la cultura es tener una maleta donde la maleta vengan pilas, un radio FM, una linterna, una lámpara, eh, una cosa para darle batería alternativa al celular, agua, una ah, de lá... dinamo, ¿no? Ajá, de, de dinamo, así, de cuerda, ¿Sí? y un, un latas de atún no y a mí me choca porque cuando hablan de que ya viene el huracán y vienen anunciando dos tres semanas antes el huracán se desvía el huracán a medio camino y yo ya me quedé como con diez latas de atún. tengo que comer atún toda la semana pero bueno, al final de cuentas es preparación para todo y o sea, hay que estar preparado o sea, digo pero veces tiene un... mucha caducidad, ¿no? ¿cuánto tiene de caducidad un atún en promedio? unos cuatro años, ¿no? unos cuatro años, sí, yo prefiero un huracán te da todavía más tiempo de reacción que un, un, que un sismo, o sea, con el volcán todavía como alcanzas como a prepararte ver qué haces y todo eso pero un sismo, si sí te agarra comiendo camote, literalmente así, estás ahí pasas el de los camotes con su ruido y, ¿sí? con, con tantita crema y póngale más este azúcar no entonces, ese sí es peligroso entonces, hay que realmente ponerle seriedad ¿sí? o sea, nosotros a los 40, 45 años tenemos ahorita Estamos en este promedio de edad que quizás somos los últimos que alcanzamos como a recordar conscientemente lo que pasó durante el sismo del 85 y les podemos contar que es una experiencia horrible, es algo muy feo, pero ahorita las nuevas generaciones vieron este como para estar haciendo bailes en el TikTok, entonces pónganle seriedad porque viene lesiones, vienen muchos problemas y hubo dos personas muertas, entonces es un, algo por, por lamentar y... Imagínense que sea por una cosa tan ridícula como iba mandando TikToks, no. O sea, no. Agreguen. Que estaba este... grabando abajo de la pared que se le cayó. Ah, encima. estaba grabando y le cayó encima, ¿no? Agreguen este nuevo set de instrucciones. Escuchó como de Carlos. Mujoso. Agreguen este nuevo grupo de instrucciones, de recomendaciones. Agreguen este nuevo grupo de recomendaciones al clásico, no corro, no grito, no empujo, ¿no? Para que también tengamos, digo. Ya tenemos la tecnología hoy en día. Pues si la tecnología, si va a haber señal durante ese proceso, se quedan allá abajo este, detenidos o están sepultados y, y pueden mandar un mensaje, pues qué bueno, ¿no? Uh -huh. que, que no saturen el ancho de banda, no saturen las llamadas, nada más comuníquense. ¿Están bien? Sí, qué bueno. ¿Dónde están? Entalado. Se acabó máximo un minuto y medio y se acabó la llamada para, para, la que, todos, uh -huh. para que uno ahorren su batería y dos, todo el mundo pueda comunicarse con su familia que todo mundo pueda este, hacerlo civilizadamente porque si no todos quieren llamar al mismo tiempo todos quieren subir TikToks en el momentito todos quieren subir a Shorts y no sé qué tanto sorpresa ya se acabaron el ancho de banda se acabaron el ancho de banda se acabaron su batería ya no tienen modo de comunicarse y ahora todo el mundo pues, está peor ¿no? entonces hay que poner atención en esta nueva cultura las especulaciones sí son divertidas sí son este, algo que, que, que le da otro sentido a esto la mayoría no son ciertas una es sumamente ridícula, el otro es qué hacían aquí los extraterrestres, ya develamos qué hacían aquí los extraterrestres, ya lo platicamos, y a final de cuentas, pues, es otra forma de poder sacarle, eh, pues información a esto, ¿no? Porque ya todos lo sabemos, las placas, etcétera, etcétera, lo repasamos aquí, y pues, a final de cuentas, qué más hubo al, a lo largo de esto, incluso hubo manchas, hubo explosiones solares, de eso creo que ya no alcanzamos a hablar, pero sí hubo, este, actividad solar durante este periodo pudo habernos afectado, habría que investigarlo, porque es complicado, recordemos que está lejísimos el sol, simplemente la luz, a la velocidad de la luz, tarda ocho minutos en llegar desde el sol hasta la tierra, así que habría que ver qué, qué fue lo que pasó con esa actividad solar esos días, para ver qué, cómo nos pudo haber afectado. Es, es este, interesante ahí ver cómo nos afecta, porque recordemos que nosotros estamos a merced de la gravedad del sol, lo que el sol vaya avanzando, se vaya desplazando, pues nos va jalando y si tuvo actividad magnética, tuvo actividad puede ser que también haya repercutido en esta actividad sísmica. Exacto, ya se teoriza mucho, yo creo que estamos en días en la que algún estudioso de esto, digo serio, no porque nosotros no, no seamos serios eh, investigando, sino que, usted le vas a creer a, al que se dedica a eso, ¿no? un geólogo, una persona que estudia todos esos... Sí, alguien que de eso vive, pues, o sea, nosotros estamos en otras áreas de estudio, en otros campos laborales, y pues nuestras investigaciones, el hecho de que sean una o dos horas durante los periodos que vamos a crear los guiones de La Voz del Pueblo, pues no, no nos dan el mismo sustento que puede tener un científico que a eso se dedique. Entonces, si una persona, hay alguien que, es que a eso se dedique, que sea experto, déjelo en los comentarios para contactarse con nosotros y que nos platique más a detalle. Porque nosotros lo hacemos desde lo que hemos aprendido, desde lo que investigamos, lo que repasamos durante el, el, la plática para desarrollar los temas, pero realmente le repetimos, es una plática de lo que nosotros vimos, lo que nosotros entendimos, y nos gusta platicarlo para que también la gente vea que eso existe. Pero si hay alguien, un experto, no, esto no se hace porque hay una ecuación que y nos empieza a dar todo un sustento lógico de todo esto, pues nos gustaría mucho que estuviera aquí en La Voz del Pueblo platicando con nosotros también. Sí, que se unan a esta comunidad. Es una comunidad, mira, fíjate, la otra vez me estaba... Me estaba debrayando y estaba pensando, bueno, y si un día viera a todos los suscriptores que tenemos juntos, realmente es como, eh, eh, llegué a una fiesta y vi como 150, 200 personas. Y se ven bastantes, ¿no? Y que esas personas, aunque parezcan pocas en números, estén prestando atención a tu contenido, pues es eh, un gran avance. ¿no? Es, es bastante a considerar. Y bastante agradecimiento a, a, esta, a todas esas personas que están dedicándole el tiempo a ver nuestros contenidos, compartiéndolos y, bueno, dándoles ahí los comentarios. A veces están muy, muy a dar comentarios, pero nos, nos buscan. Bueno, a mí me buscan por fuera para decirme, oye, me gustó esto viví este capítulo y me gustó aquel. Y estuvo muy cagado lo que dijiste aquí o lo que el Néstor hizo y así <risa> nos, nos buscan, ¿no? Nos buscan por... Por privado. Y está bien, ¿no? También se les agradece. Nos gustaría un poco más de participación ahí. A lo mejor que armen los debates en, en los comentarios para que también ahí eh, se pues intercambien ideas con gente que ya es de aquí, de, de la voz del pueblo, con los pobladores de aquí del canal y que puedan estar, pues, haciendo la subida un poco más amena y, ¿por qué no? Trayendo este tipo de información que hoy día les damos. ¿Algo más que quieras agregar, en Néstor? Redes sociales. Redes sociales, no olviden suscribirse, por favor, a todas las redes sociales del canal XHT Web, que es una cadena de medios digitales de comunicación y e entretenimiento. El día de ayer se llegó a los 5.450 suscriptores, vamos por la meta de 5.555 suscriptores. Cinco, cuatro, cinco. Imagínate los que los vieras juntos como un concierto de Bronco, ¿no? Híjole, no, es una cosa súper <risa> emocionante. Apenas eh, antes de la pandemia. Hice el, de, el video de Ecovici, de Playa del Carmen. Es la Ecovici, el mismo servicio de renta de, de, de, del DF, pero aquí en Playa del Carmen, el, el servicio de Ecovici. Y venía una señora viendo el video en la combi. Y de repente voltea, ve, me ve y se ve, ve su celular. Y fue una sorpresa, se puso súper roja. El otro parte sí. le dice: es él. Y yo, así de, yo de este, ¿usted es el del video? Y yo, así de, sí. Sí, yo hice ese video. ¡Ay, está bien bueno! Oiga, ¿y cómo le hago? Y que no sé qué. Es una cosa súper emocionante. Es una cosa súper... Este... No sé cómo describirlo. Que, motivante, que gusta, motivante. Motivante. Cuando hace otro, me gustó mucho su video. Y no sé qué. La banda que el del Espolón calcáneo esa fue una cosa her, her, hermosa. O sea, no sé qué palabra usar, pero creo que hermoso es lo más cerca. 500 mil personas vieron ese video. O sea me quedé así de, ¿en serio? viendo mi defecto de mi pata que está chueca y me duele, y, y todos me dejaban este, comentarios y hace esto, ya hace lo otro, y, y, y después hice, hice videos con sus mismos comentarios para retroalimentarlo, es una cosa súper emocionante esto de, de, de la creación de contenido y, y como bien dices, aunque nos vean poquito nosotros por cinco likes somos felices o sea, no, no estamos aquí ahorita de, ah, cinco, nada, si cinco personas le dieron like si 10 personas se suscribieron, para esos 5, para esos 10 vamos a hacer el contenido igual, como si fueran 7 millones, ¿no? O sea, nos encanta y es súper apasionante saber que, que de repente llegaría el momento en el que los viéramos a todos juntos. Digo, va a ser algo complicado, cinco 5 mil personas ya es una pequeña este, localidad, ¿no? Una colonia de, de personas. <risa> es difícil conocerlos a todos. Pero, por ejemplo, después del ejemplo del de, de Playa, ¿no? De siete personas en la combi y este, me reconocieron, iba yo hacia Villas del Sol en Playa del Carmen. Siete personas, es él, el de la bici, sí, el de la bici, yo, ah, sí, sí, gracias, ¿no? Y, y nos tomamos una foto y yo, sí, en mi mente, ¿no? bueno, sí, si sí quiere, si sí quiere este, pero haga caras y diviertas en la foto, que vea que está divertido, ¿sí? Y ya mucha gente subió su foto, fue, una, fue un momento súper así de, de emoción, que, que realmente me, me super motivó a seguir haciendo videos, entonces, ayúdennos con esa motivación, ayúdennos con ese empuje, porque sí, en verdad, es súper gratificante que de repente veamos y veamos un, un comentario de alguien que a lo mejor no conocimos, por ejemplo, las personas que mencionamos en los saludos al inicio del video, son personas que han dejado su comentario en el grupo de Telegram, o han dejado en Reddit, en Reddit también hay un XHT web, si usted no acostumbra a Facebook, Twitter, hay un Reddit para echar un poquito más, de, más relajo con las conspiraciones, los memes, la información que hay en Reddit, anímese a unirse a Reddit de XHT web, y ahí vamos a también a cotorrear, entonces... Toda esa información, todo eso que estamos viendo, a mí me parece súper fascinante. Hay quien nos dice, es que nada más tiene cinco, cinco suscriptores, ya no caben en un auto compacto. Vamos, en un, un aveo ya va así chueco por cinco personas. Entonces, estamos contentísimos de que todos lleguen y se suscriban. Nos encanta que compartan los videos, que los descarguen los videos y los corten, y se los pasen a sus cuates. Oye, mira lo que dijo este, compartan los videos con sus amigos, con sus primos, con sus enemigos. Sobre todo con sus enemigos, ¿no? Porque les caen gordos, sí. Dale, ve, ve esto para que te, que te eduques y, te... y aprendas <risas> también tú. Así que no olviden suscribirse a todas las redes sociales, XHTV, en TikTok, ahí, todas, todas, todas, todas. Y también a La Voz del Pueblo MX, es sumamente importante que se suscriban, porque mientras más gente se suscriba, mientras más suscriptores haya, pues es, vamos a poder nosotros ir haciendo mucho más contenido. Ahorita, por ejemplo... En unos meses me gustaría hacer esta de la voz de la galaxia desde el planetario de Cancún. Entonces es importante que toda esta información se difunda porque pues mucha gente más gente va a poder informarse, mucha gente más gente va a poder este, entrarle aquí al, a la información con nosotros y también van a poder este, compartir con nosotros el conocimiento. Así que no olviden suscribirse y vean al gato, el queso, el gato queso. El queso. Es el queso badón. Es el queso badita queso batita, porque es el quesito, el mini queso de esos que dan en, en el súper, ¿no? Ah, sí. <ríe> o sea, ahí está, quedó, amigos. Recuerden suscribirse, no les cuesta nada, es gratis todavía por el momento. <ríe> Lo que nos pongamos exquisitos, les vamos a cobrar, nada, no es cierto. Todo este contenido es totalmente eh, gratis para usted. Obviamente, eh, de momento no ve publicidad, gracias a que no tenemos eh, tanto Tanta distribución, pero si le gustaría ayudarnos de alguna manera, es el único eh, pago que le podemos solicitar, no exigir, le podemos solicitar que nos haga el favor por lo menos de compartir los contenidos, de pasárselos a sus seres queridos, de bajarlo incluso, si usted sabe de alguien que le en estos contenidos, bajárselo a una memoria USB, ya no digo quemar en un DVD porque ya está como muy de, de los noventas, dos miles. Ya no se no, queman, pero abuelo. sí en una memoria. Eso ya <ríe> <Andale>. Abuelo. <ríe> sí, abuelos. Así que si tienen, bueno, si tienen quemador, pues quémenlo, mándenlo por ahí, pásenselo en las taquerías a sus clientes, ahí que se entretengan. Um, si quieren que le sigan consumiendo ahí en los bares y de también, a, a, a, agregándose a la plática de la voz del pueblo, echándose unos whiskies, pues también póngaselos por ahí en el restaurante. O si está chambeando sabroso en la cocina del restaurante póngase también estos temas para que usted esté concentrado en lo que está haciendo y escuchando todo lo que tenemos que decirle aquí en la voz del pueblo, amigos. ¿Cómo no? Yo fui Francesco Ferrari. Muchas gracias por la compañía, Néstor, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Diles adiós, queso. Allá. Dice que adiós. <risa> Dale. Muchas gracias. Adiós. El queso.